Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a crear una carpeta imborrable. Para ello, vamos a presionar la tecla Windows más R. Se nos abrirá el comando Ejecutar. Acá escribimos CMD. Yo ya lo tengo escrito. Ponemos Aceptar. Se nos abrirá la ventana de comandos. Yo voy a crear la carpeta en mi escritorio. Para ello, voy a poner. CD, desktop, presionamos enter, con esto estoy ingresando en el escritorio, ahora voy a crear mi carpeta emborrable, para ello voy a poner MD, espacio, AUX y barra invertida, presionamos enter, ahora voy al escritorio, segundo botón del mouse, Voy a poner actualizar. Como ven, ya se creó mi carpeta inmorrable. Ahora vamos a probarla. Voy a poner segundo botón del mouse. Eliminar. ¿Está seguro que desea mover esta carpeta a la papelera de reciclaje? Voy a poner que sí. Necesitará proporcionar permisos de administrador para eliminar esta carpeta. Voy a poner continuar. Y como ven, no se puede eliminar la carpeta. Me sale acceso denegado a la carpeta. Voy a poner cancelar. Y si le quiero cambiar el nombre. Pasará lo mismo. Vamos a probar. Voy a poner nueva. Presionamos enter. Necesitará proporcionar permisos de administrador para cambiar el nombre de esta carpeta. Ponemos continuar. Acceso denegado a la carpeta. Si le pongo a reintentar va a pasar lo mismo. Ponemos cancelar. Ahora lo que voy a hacer es borrar la carpeta. Para ello voy a poner RD espacio, el nombre de la carpeta. Voy a presionar enter. Como ven se eliminó la carpeta. Ahora voy a crear la carpeta en otro volumen. Para ello vamos a hacer el mismo procedimiento. Windows más R. Escribimos CMD. Ponemos aceptar. Se nos abrirá nuevamente la ventana de comandos. Y acá yo la voy a crear en el volumen H. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a poner la letra H y los puntos. Presionamos Enter, ya ingresamos al volumen H. Acá vamos a crear nuestra carpeta inborrable. Para ello ponemos MD, espacio, a U X. Barra invertida. Presionamos. Enter. Voy al volumen H. Voy a actualizar. Como ven acá tengo mi carpeta imborrable. Voy a hacer la misma prueba. Segundo botón del mouse. Eliminar. Reintentar. Acceso denegado a la carpeta. Voy a cancelar. Voy a intentar cambiarle el nombre. Paso lo mismo, no me permite tampoco cambiarle el nombre. Voy a poner cancelar. Y ahora la voy a eliminar. Voy a poner RD. Espacio. El nombre de la carpeta. Voy a presionar Enter. Como ven, ya se eliminó nuestra carpeta imborrable. Esto es todo amigos, muchas gracias, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, activen la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo video. Hasta la próxima.